Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Pues aquí adaptándonos a la nueva normalidad. Bueno, yo ya estoy harto, ¿tú no? <risa> pues, co como esto, bueno, la normalidad no, no va a ser lo que era antes y pues vamos a seguir así, pues por lo menos hasta fin de año. Eh, ¿Más, no? Sí, pues digo, eh, pues no añorando lo que no se va a recuperar, sino tratar de aprovechar lo que sí hay. Pues sí, exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, Antier eh, fui con un postdoc a, al Bici Cinema en el Autódromo. Ay, ¿qué tal? Estuvo muy bien, muy, está muy bien organizado. Eh, así con mucha distancia y pues al aire libre con, con viento, eh, pues no, digamos, están tomando todas las precauciones para que sea seguro. Claro, sí. Pero, pues, como eso... ¿Vamos a hacer también alguno, algún autocinema en la UNAM ahora que volvamos? Ah, qué bien. Sí, pues, digamos, yo, yo no sabía cómo lo iban a hacer para las bicis y, sí. pues, quedaron hasta adelante y, ah. y digamos... Entre esta área y la pantalla dejamos las bicis y hubo una gran área con tapetes, con mucha separación entre cada tapete. Y entonces pues ahí estamos acostados sin problema. Ok. Déjenme cerrar esto porque se, de repente sí. sale el sol. Sí. Oye, oye que quería comentar contigo. En, en los noventas eh, leí algo que, que escribió José Emilio Pacheco. ¿Sí? Que decía que para que hubiera menos violencia, menos crimen en México, había que promover la lectura. Porque decía que para que la gente pues robara, secuestrara, asesinara, eh, necesitaba eh, no tener empatía. Y la mejor manera de desarrollar empatía era leyendo. Y, digamos, la televisión no te lo desarrolla porque lo ves como tercera persona. Pero cuando estás leyendo, al ponerte en los pies del personaje o de los distintos personajes, pues ejercitas tu, tu empatía. Entonces decía que, que pues la, la manera en la que México iba a poder... Eh, digamos, reducir los niveles de violencia que ya tenemos en ese entonces era pues promoviendo la lectura. Que obviamente, <risa> digamos, no, no se lograron ninguna de las dos, ¿no? Ni, ni promover la lectura sí. ni reducir la ni violencia. Ni la lectura pero... ni la violencia. <risa> <risa> pero quisiera saber tu opinión sobre estas ideas de José Emilio Pacheco. Bueno, pues yo creo que sí, digo, y eso en el librito que escribí, ¿no? Leer la mente pues trata sobre eso esencialmente, ¿no? De, sobre cómo... Sí. Justo la ficción, y particularmente la lectura, pues te vuelve empático. Uh -huh. y, y sin duda eso, o sea, yo creo que es una parte muy importante de por qué le damos tanta relevancia a todas las formas de ficción, digo, desde el teatro hasta la literatura. Pero también, yo creo que también la televisión o el cine lo ejerce de una manera parecida. La, lo que sí tiene la literatura, estoy de acuerdo con lo que decía José Emilio, es esta parte donde eh, es la única forma que tú crees estar en la mente de otra persona de manera directa. Al estar leyendo, parecería, ¿no? O sea, la impresión es la de estar adentro de las personas, no solo afuera. Y eso yo creo que también lo refuerza. Eh, y bueno, ese es el argumento central también de leer la mente. Pero también es cierto que ha habido en los últimos años críticas desde... La neurociencia misma hacia la teoría de la empatía y de las neuronas espejo, es porque una de las cosas que dicen los más críticos, no sea, Alan Bloom, por ejemplo, es que la empatía en efecto se lleva a cabo de todas esas maneras, probablemente sí el disparador son las neuronas espejo, etcétera, todo lo que digamos ya más o menos sabemos, pero el problema de la empatía es que te puede hacer con cualquiera, independientemente de moral de la persona con la que te estás identificando entonces eso hace que justamente y eso lo toco levemente en el libro pero digamos, las críticas también son fuertes en ese sentido la empatía también es también puede ser un disparador de la violencia, si con quien te vuelves empático es alguien violento si, en un, si estás leyendo pero lo que estás leyendo es eh, la crónica de un asesino bueno, pues, la empatía la ejerces entonces hacia el lado de los malos, no necesariamente hacia el lado de las víctimas. Y esa empatía probablemente también sea una de las explicaciones, por ejemplo, de los genocidios. Sí. Eh, no solamente la sumisión a la autoridad, que por supuesto siempre ha sido importante, pero también eh, la empatía que te lleva a identificarte solo con aquellos que son parecidos a ti. ¿no? Sí. Frente a los otros que entonces eliminas, borras completamente la empatía por una cuestión ideológica, y entonces toda tu empatía sí existe, ¿no? La empatía de los eh, eh, serbios contra los bosnios, pues existía entre ellos. El problema está ¿no? hacia hacia el otro lado. Sí, que pues es el problema de nosotros contra ustedes, ¿no? De in-group contra out-group. Exacto. Y, y pues eso ha sido siempre un, un conflicto y pues de hecho también argumentos de que hay presiones evolutivas para que, pues... Beneficiemos solo a los que son de, ya sea nuestra sí, sí, sí. familia, o nuestro grupo, nuestro país, nuestro equipo de fútbol, sí, sí. Eh, <ríe> y, y peleemos contra los que están afuera, ¿no? Y, y creo que un, una de las cosas positivas de la globalización es que, pues, tiene cierto impulso hacia, hacia hacernos notar de que, pues, todos somos parte del grupo, ¿no? No, no, no podemos separar. Pero, pues, por otro lado, con la polarización política que se está dando en, en distintos países, incluyendo el nuestro, pues esto también es, eh, digamos, dejar en la dirección opuesta además más eh, distinción, ¿no? Y ahorita con el proceso electoral en Estados Unidos, pues, es otro, otro show eh, con el mismo guión. Exacto, está, no sí está clarísimo la manera como pues todo esto que llamamos polarización pues es esa parte, digamos, de dividir por completo. El otro siempre está equivocado, el otro siempre es malo, el otro... Sí. y Bueno, otra idea que, que me parece interesante está relacionada con Marvin Minsky, que pues, se le considera uno de los padres de la inteligencia artificial. Eh, a principios del siglo sacó un libro que se llama La, la Máquina de la Emoción. y, y Bueno, ya, ya en su libro de, de los ochentas de las células de la mente, decía que la cuestión no es si una máquina puede tener emociones o no, no si una máquina inteligente puede tener emociones o no, sino si una máquina sin emociones puede ser inteligente. Entonces, mm. él ponía las emociones como un aspecto necesario de la inteligencia. Eh, y, y, y pues, bueno... 20 años después empezó a desarrollar estas ideas sobre cómo podemos simular en inteligencia artificial las emociones. Y, y decía que las emociones básicamente son moduladores de comportamiento. Porque, no, eh, pues no sé, por ejemplo, el amor nos hace más tolerantes. Entonces las sí. personas que queremos, pues, dejamos que nos griten, <ríe> que, que, que con un extraño normalmente no somos tan tolerantes, ¿no? Eh, y, y, y así, eh, pues distintas emociones pues, van modulando nuestro comportamiento, en el sentido de que la misma situación que podrías declarar de una manera lógica, pues la reacción va a ser diferente en base al estado emocional. Entonces, pues los ve así como, como las emociones son variables internas y pues van a ayudar a, a regular. Tu, tu comportamiento. Eh, y, y, y, pues, bueno, eh, pues, esto sugeriría que, pues, mientras más emociones positivas eh, se, se promuevan, pues, eso va a regular el comportamiento, pues, a que sea menos violento. Pero, pues, por otro lado, como somos animales imitadores, pues también podríamos hablar sobre epidemia de violencia, solo que aquí no creo que lleguemos a inmunidad de rebaño, porque eh, cuando alguien se infecta de violencia, pues como que no te vuelves in inmune, poco se cura. ¿no? <risa> eh, sí, lo, pero, pero lo que pasa también con las emociones es que finalmente también son estrategias evolutivas de sobrevivencia. Entonces, sí. también las que consideramos emociones negativas pues son igualmente estrategias de sobrevivencia. Entonces, eh, cuando la emoción que prevalece es el odio, pues tiene que ver también con una estrategia de sobrevivencia de demasiado tiempo eh, en nosotros como para no, como para creer que podemos domarla fácilmente, ¿no? Y eso también, evidentemente, también le podría pasar a una, a una máquina inteligente, ¿no? eh, el, el peligro, digamos, de que una máquina inteligente se vuelva contra los seres humanos, como lo en tantas eh, novelas o películas de ciencia ficción, pues también es cierto. ¿no? Eh, digamos, uh -huh. ahí está también si lo que prevalece como estrategia evolutiva es justamente la violencia, derivada, digamos, de las emociones negativas como el miedo o el odio, que son las dos principales, ¿no? O no uh -huh. sea, la ira y el odio. No, la ira que deriva del de, de odio, que deriva de la ira y el miedo, pues entonces también podrían prevalecer, ¿no? Como prevalecen en ciertos momentos entre nosotros. Sí, que, que pues también esto me recuerda una pregunta que Lorenzo Meyer hizo hace algunos meses en un, uno de sus artículos que, que pues dice, bueno, eh, aún si eh, se dieran todas las condiciones para eh, pues reducir la criminalidad, cómo reintegrar a la sociedad, a, a la gente que ha estado años, pues, viviendo de, del crimen organizado, ¿no? Sí. Eh, o sea, no sé cuántos sicarios haya en el país, eh, o cuántos, pues, no sé, eh, pues, pues, sí, cuántos miembros de carteles que, pues, digamos, si por algún motivo ya sea... Social, económico, eh, bueno, no sé, <ríe> no sé cómo. Es. Eh, y, y, y la pregunta no es el cómo, pero bueno, que okay, ya asumimos que de alguna manera eh, se, se logra que, que decidan cambiar de profesión. Eh, pues, ¿qué, ¿qué profesión van a tomar? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo los reintegras lo a la sociedad? Que digo, asumiendo también que no queremos seguir una estrategia como la colombiana de, ah, pues vamos a matarlos a todos, ¿no? Eh, o, o vamos a encerrarlos a todos. Sí, es muy impresionante ver, digamos, eso, la, la, la violencia también como epidemia. O sea, lo que ha pasado en México, pues sí, yo creo que sí se podría estudiar así un poco, ¿no? O sea, finalmente, antes, muy claro, antes del 2006, eh, México puede ser que durante los últimos 40 años haya sido un país violento, pero la violencia estaba bastante controlada y era bastante soterrada. Estaba simplemente ahí contenida, pero no se ejercía finalmente, más que, digamos, la violencia de género, cosas que siempre han existido. Pero, digamos, la, la violencia finalmente era mucho menor. Y a partir de la guerra contra el narco, ¿no? O sea, no, no es otra cosa la que la desata, o sea, es muy claro el momento. Y de pronto ya solo es en ascenso, y es un ascenso que se vuelve imparable, y en efecto es una especie de contaminación, ¿no? O sea, se van... Eh, copiando los grupos criminales, se van copiando la manera como operan, se van copiando las estrategias de eh, del gobierno, que en realidad terminan siendo disparadores de más violencia. Pues sí, así llegamos, digamos, un poco a la, a la situación en la que estamos ahora. Donde, sí, que... Cómo, ¿Cómo lo frenas, no? Sí, que pues también esto, to, toda la situación pues naturalmente puede generar desesperanza, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya se han intentado muchas cosas, no ha funcionado, las cosas están empeorando, ya probamos todos los partidos, la violencia sigue. Eh, no sé. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué perspectivas va a haber para, para nuestros hijos? Eh, y pues sí, es terrible que porque... Esperábamos, por ejemplo, ahora que realmente con, en la campaña López Obrador eh, uh -huh. parecía tener una estrategia radicalmente distinta a las dos anteriores, sí. y en realidad en cuanto llegó al poder, pues la estrategia sigue siendo esencialmente la misma, es una estrategia de militarización, solamente de intervención eh, en base a la fuerza pública, ahora es otra, pero en, con otro nombre, pero en el fondo es lo mismo que ha ido sucediendo desde el año 2000, que se han ido creando una tras otra agencias de seguridad para tratar de contener una violencia que solo aumenta y que además con ellas pues, no disminuye. Entonces, sí. si no tenemos, por ejemplo, para eso que dices tú, como volverlo, es pues justo que eh, toda la campaña, el observador y particularmente el Sánchez Cordero hablaban de justicia transicional, que era lo que se necesitaba, ¿no? Lo, lo que se ha aplicado en otros lugares que han sido terriblemente violentos. Si pensamos, pues es un efecto lo que pasó en la ex Yugoslavia o en Ruanda. Y sí. eso parecía una salida porque en otros lugares, en efecto, ha funcionado. Y aquí, finalmente, se desechó por completo esa posibilidad y volvimos al mismo modelo militarista que existía anteriormente, solamente que ahora con programas sociales, como si eso solo fuera suficiente para contenerla. ¿eh? Sí, y, y pues no es sostenible por ningún lado. Sí. Entonces, sí, eh, digo porque no, no soy tan pesimista como para pensar que, eh, pues digamos, las cosas van a ser completamente terribles. Eh, eh, Digo, no, no, no creo que, que, que haya cambios tan radicales en, en los próximos años, pero, pues digamos, no estamos en una situación en la que digamos, ah, pues sí, así nos la llevamos y, y nos adaptamos, ¿no? Sí. Eh, pero, pues sí, eh, no se ve claro cómo, cómo, cómo podría cambiar, y pues ahora con todo el desempleo que se está disparando, Claro, vamos pues a hacer va otra presión. Que, que bueno, re recuerdo que pues mucha gente, eh, pues digamos cuando empezó la cuarentena decían aguas porque el, el crimen va a aumentar, porque mucha gente no va a tener dinero. Eh, y cre creo que no ha aumentado. ¿no? Pero, pues, no sé, vamos a ver en seis meses. Exactamente, es que tal vez todavía es pronto, ¿no? O sea, finalmente sí. yo creo que mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que son realmente millones en el país por lo que vemos, tanto sí. de empleo formales como informales, eh, creo que sigan creyendo que es una situación de emergencia, ¿no? Sí. Y, por lo tanto, hay una cierta contención familiar, etcétera, que eso yo creo que sí existe un poco. Pero si esto se prolonga más tiempo, pues uh -huh. eso se va a entonces, yo creo que es ahí donde efectivamente vamos a empezar a ver todavía un aumento del crimen. Digo, por el otro lado, la parte de homicidios no ha disminuido nada con la pandemia. No ha sí. aumentado tampoco particularmente, pero no ha disminuido. Y eso también sí. es extrañísimo, ¿no? O sea, seguimos yo en los que, mismos... Él, es que no están guardados. <risa> el año. Que no están guardados. En su... No, no están encerrados también los... Pues no, parece que no, ¿no? Sí. Eh... Sí, por ejemplo, al, al, a la industria restaurantera le ha pegado durísimo, pero le va a seguir pegando porque, digamos, ok, ya, ya están reabriendo lentamente, pero casi casi ningún restaurante está eh, está en números negros ahora. Porque, pues no, porque si de por sí, digamos, eh, o sea, solo tienen 30 por 40% de uh -huh. posibilidades de... A foro y muchos, pues, eso no lo pueden resistir. Yo no he salido tanto, realmente, ¿no? Eh, pero ya he ido dos o tres veces máximo a, a restaurantes. Aquí en la zona donde estoy, digamos, en la Condesa Roma, eh, sí si veo, se ve simplemente, bueno, también salgo en bicicleta mucho, eh, y se ven los restaurantes abiertos y con gente. Pero el otro día fui que no había vuelto, por ejemplo, a la zona donde normalmente movía... San Ángel, cerca de la UNAM, uh -huh. y ahí, en cambio, hay ya un montón de restaurantes cerrados permanentemente. ¿no? Sí. Justamente porque, digamos, hay zonas y zonas, y me imagino que otras partes, pues, debe ser parecido, ¿no? Que no resisten. Sí. Y, y pues, al final de cuentas, eh, digamos, los que han aguantado hasta el momento, pues no es claro que, que vayan a aguantar hasta el año que viene, porque... O sea, de, no se ve claro cuándo vuelva a ser rentable esta industria, porque aunque regresemos a, a semáforo amarillo, verde y demás, y si todo funciona bien y, y no se dispara ot otra ola y tienen que volver a, a, a cerrar, eh, pues mucha gente no va, no va a ir a los restaurantes, unos porque no se sienten seguros y otros porque no tienen dinero para gastar. Exacto. Y, ta, y también tienes muchos restaurantes que, pues, su clientela principal eran, pues, no sé, reuniones de negocios, ¿no? Que, o, o, oficinistas que iban a comer al restaurante. Y, y pues, si los oficinistas van a seguir trabajando en casa hasta el año que viene, pues, esos restaurantes no, va, va a ser muy difícil que, aguanten entonces eh, lo que he escuchado que, que ya está sucediendo es que pues, muchos pues ya están cerrando y, y pues va a ser todavía una un, un aumento en la, en la desigualdad porque los que tienen con qué invertir pues compran barato a los que tienen necesidad de, de tener dinero para pagar la renta la comida y lo demás y, y entonces pues cuando se vuelva a reactivar la economía pues va a haber todavía menos personas que controlan todo. Entonces... Sí, eh, qué estás diciendo con los restaurantes? Pues es una metáfora de muchas otras cosas, sí. ¿no? Sí. Eh, Ahora esta semana que anunciaron que en la Ciudad de México ya se podían abrir los teatros, bueno, pues mm. con los teatros, por ejemplo, es otro lugar donde va a pasar esto mismo, ¿no? O sea, teatros al 30% de capacidad. Pues sí, los teatros públicos, o sea, los que mantienen a las instituciones públicas eh, desde... El, la Secretaría de Cultura hasta el UNAM, pues sí, eventualmente sí. podrán abrir y se podrán sostener. Pero en cambio, digamos, los teatros independientes o las producciones privadas, con el público al 30%, y además con la posibilidad, como dices, de que además, como está pasando en los cines, eh, sí. ya están abiertos y ya tienen muy poco público, también pues por la precaución de la gente de ir a ese tipo sí. de lugar. ¿no? Y, y pues sí, ya, ya tenían dificultades los teatros desde siempre, ¿no? Exacto. No, no, nunca había sido así como que ay, nos vamos a hacer millonarios, vamos a sí, poner sí. unos teatros independientes. Exacto. <ríe> eh, pero, y, y digo, pues con tantos cambios, pues es natural asumir que a algunas personas les vaya peor y a otras les vaya mejor, pero pues a la mayoría les va a ir peor y a muy pocos les, les va a ir mejor, ¿no? Y es como que los que quedaron en un lugar que naturalmente los beneficiaba, ¿no? Porque todas pues, esas cosas no, se, no, no eran sí. fáciles de planear. Claro, Entonces, pues eso, eso estamos viendo, digamos. O sea, ha sí, sido un reacomodamiento de todo, pero también eh, un incremento de las desigualdades que de por sí ya existían. Sí. Están pues, eh, desiguales como la nuestra todavía más, ¿no? ¿eh? Digo, en todo el mundo está pasando, o sea, se, se vuelven millonarios, los eh, multi, multimillonarios, los dueños de empresas tecnológicas que nos permiten hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Frente a otras que quiebran por completo o que tienen una crisis brutal como las que organizan eventos, ¿no? Pero, pero el, la desigualdad, digamos, de esa en países como el nuestro, pues es todavía más drástica. Y lo estamos viendo ahora también en esta otra cosa que también creo que está muy preocupante, que es cómo está haciendo la educación a distancia, ¿no? Entonces, sí, bueno. frente a las escuelas públicas que lo que están haciendo es eh, hacerlo por televisión, que es, eh, digamos, el, uno de los medios, digamos, ya del siglo XX y no del siglo XXI, porque la capacidad de interacción es nula, y en donde solo después de la televisión tienen un poco de contacto con sus maestros para verlos, ¿no? Eh, frente a las escuelas privadas que lo están haciendo a través de plataformas como esta todo el tiempo. Entonces, ahí es claro, digamos que, por ejemplo, hay niveles de desigualdad que por si sí eran brutales entre la educación pública y la privada, pues la manera como va a aumentar, sobre todo en primaria, secundaria, va a ser sí. enorme, ¿no? Bueno, no sé, está la posibilidad de que de que los estudiantes salgan igual o mejor preparados que antes, lo cual va a decir, bueno, ¿entonces para qué queremos escuelas? ¿no? <risa> que, que, que, que bueno, también no es toda la historia completa, porque uno de los grandes beneficios de la escuela pública es que permite que eh, pues ambos padres trabajen. Claro, y además la y otra y cosa que sí. es la socialización, que, claro. y lo que se vive en la escuela que es probablemente más importante que los conocimientos que se van adquiriendo ¿no? sí. y eso pues no existe de pronto estar en tu casa y solo con tus hermanos y con tus papás durante si un no año son hijos únicos porque bueno sí si no son hijos quién sabe que sea peor no pero en cualquier caso <risa> eh, le voy a decir a Alejandro <risa> <risa> ok ok y, y sí eh, pues digamos un reto adicional a, a la escasez de, de oportunidades de trabajo pues es la, las personas que no pueden reincorporarse a, a sus trabajos porque tienen que cuidar a sus hijos que, pues, digamos, ya si son de cierta edad o okay, que ya los pueden sí. eh, dejar solos eh, por unas horas, pero pues hay varios años en los que alguien tiene que estar ahí. sí lo que está pasando también en la parte de género, ¿no? en esta parte educativa, o sea, porque digamos, eh, en el tipo de sociedad en la que estamos, van a ser muy pocos los padres hombres, ¿no? Y van a, educar, a dedicarse a la parte educativa de los hijos en sus casas, y con la televisión y ayudándolos con las tareas. Esa responsabilidad va a recaer como tradicionalmente en las mujeres, en las madres, y es otra vez pues una, una desigualdad también brutal, ¿no? Sí. Eh, dedicarse primero a ver si pueden trabajar o no, sí. eh, y luego si sí pueden trabajar en casa o aún fuera combinarlo con además todo el tiempo que están invirtiendo en los hijos que están dentro de la casa, ¿no? Toda la mañana y que por más que uno, toda la tarde, por más que uno crea que están eh, todo el tiempo frente a la pantalla de la tele, pues seguramente no va a ser así tampoco, ¿no? Si al cabo de un, un tiempo este ciclo escolar, pues va a ser eso, un, un caos familiar también y, y una carga enorme para las madres, ¿no? Sí. Sí que... Digo, también, pues, con, con la cuarentena, pues, aumentaron los casos de, de violencia familiar. Y en México, no sé, pero en Estados Unidos sí se sí. dispararon los, los, divor, los divorcios. Porque, pues, digamos, como que aceleraron las situaciones tensas, pues, al estar todo el día juntos, pues, eh, muchas veces ya no fueron sostenibles. Claro, y de unos primeros y, y, y, meses. Pero no sé si eso sea positivo, porque dicen, bueno, si pues van, van a estar aguantándose varios años y al final de se van a separar, mejor de una vez se parecen. Es que la otra cosa que está pasando, yo creo que sobre todo en esta segunda parte del año, es que la primera parte del año para México, para la mayor parte de los países occidentales, ¿no? este, uh -huh. fue de exploración y de sí. adaptación a una realidad nueva, todo era extraño y había que irlo haciendo poco a poco, íbamos descubriendo maneras nuevas, y finalmente todo se veía también como algo de emergencia provisional. Pero de pronto eso que parecía provisional ya ha dejado de ser provisional, parece sí. que esto es lo que es, y al ser lo que es, pues entonces las tensiones que esto ha provocado, pues yo creo que se van a magnificar también justo en estos meses. Yo creo que esta segunda parte del año va a ser mucho peor que la primera, en términos sociales. En la primera pensábamos se acabará pronto, o por lo menos se acabará en, hacia el verano o ahora que probablemente no se acabe hasta que la vacuna no solo exista, sino que ya se haya aplicado y eso en el mejor de los casos, a lo mejor tú lo sabes mejor, pero en el mejor de los casos va a mediados del año próximo, significa que nos queda un año entero así en el mejor de los casos, ¿no? Sí, bueno... Sí, sí, ¿no? En el sentido de que eh, es cierto que todavía hay incertidumbre con la vacuna porque no se sabe exactamente cuándo vaya a llegar. Cuando llegue no sabe qué tan disponible vaya a ser, en el sentido de que pues, si a México le llegan, no sé, dos millones de dosis, pues ok, ¿a quién se las pones? Eh, eh, obviamente a quienes están en, en mayor riesgo, pero todavía no permitiría, ah, pues sí, ya vamos todos a, a conciertos y, y todo va a ser como antes. Todavía no sabemos qué porcentaje de los que reciben la vacuna quedan protegidos y todavía no sabemos cuánto dura esa protección. <risa> ah, con los casos estos recientes de doble contagio, pues sí. están siendo muy drásticos cuánto dura sí. la inmunidad. Sí, pero digo, y, y otra cosa es que mucha gente no se la quiere poner pero pues al final de cuentas la inmunidad de rebaño no necesita que, que sí, 100%. haría ¿no? de todas maneras entonces los escépticos, ¿no? Sí, si sí, dos terceras partes de la población son inmunes en algún momento, con eso es muy difícil que, que tengas una propagación a gran escala. Pero pues, digo, todavía tendrías eh, contagios e infecciones, pero pues ya no necesitarías cerrar completamente, ¿no? Pero también eh, otro riesgo es que, pues, finalmente ya empiezan a, a bajar los, los casos eh, a nivel nacional. Eh, pero, pues, en la medida en la que vayan bajando, pues, van a empezar a reabrir más actividades. Y, pues, el riesgo de que eso dispare otra vez los casos cada vez va a ser mayor. Exacto. Pues, ahorita ya se está abriendo todo, ¿no? En México. Uh -huh. Y con proporciones de público menores, etcétera, es cierto, pero digamos prácticamente ya se está viendo todo, excepto el sistema educativo. Es único que por lo que vemos va a seguir cerrado muy probablemente hasta finales de año. ¿no? Sí. Y, y, pero esta misma situación, pues, eh, nosotros más tarde es la que estamos viendo en Europa en este momento. Europa está como nosotros en dos meses más. Y ya estamos viendo, bueno, Europa y Estados Unidos, y estamos viendo justo los niveles de, como le quieran llamar, segunda ola, rebrotes, eh, sí. etcétera. Y eso no te, no hay razón alguna para que en México no ocurra, ¿no? Eh, sí. Es decir, si está pasando en todas partes eh, que se han abierto las cosas y aumentan los, el número de contagios y aumenta eventualmente también el número de muertes, aunque sea menor a la primera etapa, justamente por las medidas que hay, pero de que si estamos abriéndolo todo, como ya México prácticamente lo ha abierto todo, pues no, no tendría por qué no ocurrir. Sería, digamos, absolutamente este, extraño que no ocurriera lo que está pasando en otras partes, que es otra vez aumentar el número de casos. Que de pues, por sí en pues, México la disminución ha sido muy lenta en estas uh -huh. últimas semanas y además ni siquiera tenemos claro si tiene que ver también con el, la disminución del número de pruebas. ¿no? Sí, al, al parecer sí, porque justo la semana pasada como que escucharon las críticas y, y regresaron a hacer el número de pruebas que estaban haciendo antes, eh, pero no subieron los casos. Exacto. Eh, entonces, eh, pero eh, es cierto que para que, digamos, las estrategias sean más efectivas, pues se necesitan hacer pruebas para que sepas en dónde hay brotes y solo aislar las regiones donde hay esos brotes, que pues en la ciudad lo que han hecho pues es identificar las colonias que tienen mayor casos y como que darles atención especializada ahí. Sí. Pero, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, que pues han eh, pues podido contener mejor los casos, de plano con el ejército acordonan los barrios donde hay casos o, no sé, unidades habitacionales, algo así, y será, ah, pues aquí hay casos, pues de aquí nadie sale, <risa> hasta que pase la cuarentena. Sí, sí, eh, que pues, pues tiene, tiene lógica, ¿no? Si sabes que hay casos, pues no dejas que la gente vaya ahí para que se contagie y los que están ahí se, estén contagiados o no salgan para que se propague. Eh, y pues uno puede decir, no, pero pues es que eso atenta contra las libertades y es muy costoso y no sé es qué, pero... Pues ¿Qué es más costoso? ¿Estar todos encerrados? ¿Volver a cerrar eh, restaurantes y, y, y todos estos negocios? Pues eso, es, eh, que, creo que ese es un reto que han tenido en Colombia, ¿no? Eh, primero tuvieron una cuarentena más estricta que en México y les ayudó, tuvieron pocos casos y después empezaron a reabrir y pues se les subieron el, el número de casos pero ya no pudieron cerrar otra vez. Eh, sí. Porque, ¿no? Pues es que ya... Eh, entonces, pues un poco como nosotros de que, bueno, pues las industrias esenciales tienen que seguir y pues si hay casos los controlamos, pero pues se enferma quien se enferma. Eh, y, y pues ese es otro escenario que podríamos tener, que, que digan, no, pues ya... Eh, pero al, al, algo que podría ser positivo es que hay gente que sugiere que para que se alcance inmunidad de rebaño, eh, al parecer no se necesita que se infecten tantas personas, porque sí. como el coronavirus, eh, del, digamos, del resfriado común es otro coronavirus, al parecer hay indicios de que eh, pues, eh, los eh, linfocitos T pueden proteger aunque nunca hayamos estado expuestos a este coronavirus, eh, y, y entonces que muchas personas no, no se infectan simplemente porque su sistema inmune está entrenado con, con otros coronavirus. Entonces, eso querría decir que, bueno, y lo dicen esto por los niveles en los que se han saturado, pues no sé, por ejemplo, en España, en eh, Suecia, que pues no, trata, no, no trataron de aplastar la curva, sino solo de aplanarla y pues empezaron a bajar los casos después de que llegaron como a 15-20% y, y pues concuerda con los números que tenemos en México porque digamos si asumimos, bueno así un estimado burdo por las pruebas limitadas de, de cuántos infectados hay, pues sí parece ser que ya como el 10% o, o el 15% de la población se ha infectado eh, y entonces, pues eso explicaría por qué empieza a bajar si no, digamos, no, no ha cambiado la estrategia, ¿no? Al, al contrario, se, eh, eh, empiezan a abrir un poco más y si no hubiesen esa inmunidad, eh, pues los casos seguirían creciendo. Pues sí, ¿no? Eh, eso ayer, me, que yo lo retuiteaba, ¿no? Matt Trosten, el fundador de Gordon Data, decía que... Mm. Podrían ser en esta época, no desde el principio, que es un poco la crítica que era absurda, pero en estos momentos el número de infecciones en México puede estar rondando los 130 mil diarios. 130 mil sí. casos diarios. Que por supuesto, ¿no? eso pues, nos llevaría a acercarnos más a la unidad de rebaño con ese nivel de cifras de contagio. Sí. Y tiene razón. Yo también leí un artículo ¿no? en el New York Times de, donde podía ser que solo el, con que el 50% de la población. Este, tuviera en unidad era suficiente para contener ya, digamos, el, sí. eh, llegar sí. al 75%. Sí. Aún así, todavía nos Y lo terrible de esto es que haciendo esa proporción, significaría que todavía nos faltan muchísimas muertes, ¿no? Sí. Eh, sí, pues bueno, si asumimos que la curva va a ser simétrica, como ha sido en otros países, aunque en otros países ha bajado más lento de lo que sube, eh, sí. Pues vamos un poquito más de la mitad, entonces pues serían por lo menos 100.000 mil oficiales y al parecer hay que multiplicar por tres. <risa> sí, sí eh, 300 mil, pues realmente es una cifra pavorosa que no ha ocurrido sí. en ningún sentido en México eh, relacionado con nada, ¿no? Eh, sí. Sí. Y, y, y sobre el. Bueno, te, también vi esto que retitaste de, de Max Rosser y. Uh -huh. Eh, digamos, es cierto que, que, pues sí, ya podría haber muchísimos casos, especialmente, pues si muchos son asintomáticos, asintomáticos. Pues, pues no te das cuenta. Eh, pero, por otro lado, como la política en México es que nada más pruebas a los que tienen síntomas. De los que eh, tienen síntomas, hasta hace poco, acaban de cambiarlo otra vez, sí. pero hace muy poquito solo con síntomas graves, es decir, sí. donde se donde tendrías varios de los síntomas para poderte hacer la prueba. ¿no? Y, y, y además, pues era, eh, o sea, n, n, por un lado puedes decir, bueno, si solo lo estoy checando a los que tienen síntomas, pues entonces, eh, pues casi casi todos van a tener, y especialmente esta prueba tiene como 30% de, de falsos negativos, en el sentido que, que te dicen que no tienes, pero sí lo tienes. Pero la positividad era como de. Llegó a estar en más de 70%, pero ya lleva varias semanas que está arriba de 60%. Sí. Entonces, si cuentas estos falsos negativos, pues al 90% de los que le aplican la prueba tienen coronavirus. Entonces, pues nada más eh, lo, lo estás aplicando a todo. Pero, digamos, como esta prueba es muy dirigida, eh, tal vez los resultados de algunos de los modelos que, que compartió Max Rosser no aplican porque sí. no quiere decir que es, sea una muestra representativa, ¿no? Sí. O sea, si, si obtuvieras esos porcentajes en una muestra aleatoria, pues sí estaría pavoroso porque quiere decir que ya todos están infectados. Eh, pero pues se la aplicas sí. a quien pero, pero, es, esperas que esté infectado, es. sí. pues no, no, no, al no ser una muestra aleatoria, pues obviamente está sesgada y no sabemos qué tan sesgada está porque no sabemos qué porcentaje de los infectados tienen síntomas entonces sí, y la parte que nos está afectando tanto tiene que ver justamente con este con yo creo que una combinación que ha sido muy desafortunada que es eh, por una parte eh, una estrategia del gobierno que desde el principio y no ha cambiado que es la de insistir en que si no tienes síntomas graves no vayas a un médico no sí fue lo que se aplicó desde el principio, con el temor de que se saturaran el sistema de salud. Pero nunca ha cambiado drásticamente la comunicación respecto a eso. Entonces, de por sí, la política pública es, si no tienes síntomas graves, ni vayas. Sí. Y por el otro lado, el terror natural de los mexicanos a ir a cualquier hospital, ¿no? Público sí. o privado. <risa> privado porque van a sacar un ojo de la cara, y público porque te vas a contagiar, eh, aunque no estuvieras contagiado. Y esa es un poco la sensación, okay. Entonces, si, si tomas los dos factores, pues eso hace que no sepamos el número de casos, porque precisamente no solo es que no, no solo es la falta de pruebas, sino las razones por las que la gente ni siquiera no llega a hacerse la prueba. Sí. ¿no? Sí. Está sí. el gobierno y, la, y, el, y el temor. Y eso no solo, para los muertos ya lo estamos viendo, por eso probablemente el subregistro sea de, hay que multiplicarlo por tres en el mejor de los casos, ¿no? Pero eh, en el caso de contagios, pues tal vez por eso también las cifras puedan ser tan altas, si combinas esta doble cosa, ¿no? Sí. Y, y también algo que, que ha sucedido, por lo mismo que, que dices, es que eh, pues, la gente llega al hospital ya cuando está muy mal. Sí, y por eso tenemos... bueno, bueno, creo que eso en, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica eh... Pero nosotros tenemos este nivel eh, altísimo no de muertes respecto sí. a, a los que llegan a los hospitales. Sí. Eh, entonces, pues llegan ya muy mal, pero pues también si, si le dices a la gente que se queda en casa y pues esperas que, que no necesites ir al hospital y que se pasen los síntomas, pues es muy difícil saber, ah, pues si lo hubiéramos llevado al hospital se hubiera salvado, ¿no? Yeah. Eh, porque también es probable de que aunque lo hubieran, a una persona, no sé, con precondiciones, aunque lo hubieran llevado temprano, pues de todos modos hubiera fallecido, Tal, tal vez hubiera tardado más o no, quién, quién sabe, ¿no? Pero, eh, sí, y, y también pues me imagino que muchas de las defunciones, eh, pues así como que, no, pues no lo llevamos al hospital, no lo llevamos al hospital, y ya cuando está muy grave, así como que, no, pues ya para qué lo llevamos al hospital. Sí. Y, y mueren en sus casas. no eh, pues, La otra parte que también es cierta, digo, y eso ya también digo, todos lo sabemos, pero yo lo, lo sé también por algún caso cercano, es de quienes llegan al hospital y no los admiten, ¿no? Sí, bueno, ahí también ya podríamos empezar a hablar de teorías de conspiración, de, de, de cómo se mantiene la ocupación hospitalaria baja, ¿no? Porque pues, he, he escuchado de algunos casos, ni, ni sé de qué hospital, entonces, pues, así como que muy confiables no son, pero, pues, no sé, son plausibles de que, pues, hay lugares donde pusieron camas, pero, pues, no hay suficientes médicos para atender a todas las camas. Entonces, sí. pues, necesariamente van a estar libres. Pero no quiere decir que, que... Como dices, no quiere decir que puedan admitir más gente, pero... Bueno. Sí, bueno, y, y, y de casos muy cercanos, de gente que ha tenido que peregrinar de un hospital a otro durante mm. eh, días, no solo horas, mm. que no los admiten, ¿no? Eh, tanto en la Ciudad de México como de Valcán, los casos que yo sé son en Sinaloa. Este, sí. ¿no? Y eso, pues, o sea sí, eventualmente van a encontrar una cama, porque sí hay camas libres, ¿no? Pero eso sí. no quiere decir que rápidamente tú vas a un hospital y de inmediato te admiten porque hay camas libres, y demás camas libres luego para terapia intensiva todavía más delicado por la sí. manera como debe de ser es un especialista quien trate el intubamiento o el ¿no? Sí, sí y, y pues, digo, también todo esto como que ha pospuesto otro, otros, otras luchas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues, la cuarentena empezó poco después de la marcha del 9 de marzo, Exacto. que pues estaba así con, con una fuerza impresionante, ta, también en la UNAM. Sí. Sí. Eh, y pues todo esto se puso en pausa no bueno también en Chile ya casi derrocaban al presidente y, y pues al, al no poder bueno al al guardarse todos en casa como que todo se pospuso eh, entonces pues también eh, todas las discusiones de equidad de género en la UNAM pues han pasado a pues pues sí a un segundo plano porque pues ahorita eh, digamos el, el enfoque está en ...en cómo hacer el semestre a distancia y continuar con las actividades lo mejor posible y, y, pues, toda la parte de la comunidad que está involucrada en la respuesta y atención a, a, pues, a los distintos sectores de la sociedad. Claro, es terrible, digamos, sí. la, la protesta cibernética estamos descubriendo que el, no es el equivalente a la protesta en el mundo real. Sí. ¿No? Eh, las que ya se han convocado este, solamente cibernéticas en todo el mundo, pues no han tenido ningún eco en el fondo. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que haces Pues simplemente postear cosas o dejar de postearlas, y eso pues finalmente tiene un, muy, un efecto muy limitado. Las protestas mm -hmm. que han sido importantes han sido las que otra vez han sido presenciales, como todas las de eh, Estados Unidos por la violencia racial. ¿no? Esas sí. protestas pues, sí fueron importantes, pero fueron presenciales. Sí. Las que han aparecido, incluyendo pues todas las que tienen que ver con género en México, pues es porque se quedan muy circunscritas ahí y no tienen ese mismo efecto, ya lo estamos viendo. Así que no todo, digo, como en todo, no todo lo que se puede trasladar al mundo virtual tiene el mismo efecto que tenía eh, cuando era en la realidad sí. eh, anterior. Y por supuesto, bueno, lo único es ahora en la parte de género pues está teniendo otros lados. Estamos hablando más de esto de la violencia intrafamiliar que ha aumentado enormemente o de la carga enorme hacia las mujeres, sobre todo a las madres en esta época, que son creo que dos efectos muy terribles que por supuesto hacen que en cambio por supuesto el acoso escolar pues ha disminuido enormemente pues porque no hay <risa> escuelas, ¿no? Sí, claro, sí, la sí, cifras sí. ahora pues sí entre de acoso de maestros a alumnos o alumnas pues, sin duda ha disminuido pues, porque no existe el contacto físico ¿no? sí bueno yo espero porque no sé si en línea continúe ¿no? espero que no <risa> ¿No? el mismo efecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, pues sí, digamos, hay mucha incertidumbre y, y pues no sé, eh, algo interesante es que también como que no hay, una certidumbre de cuándo se disminuye a la incertidumbre, porque <ríe> no le dije más, bueno, pues sí, en, en tantos meses ya las cosas van a quedar más claras, no. <ríe> Pero, eh, sí, sí, pues hay que ver. no sé qué me ha preguntado, no sé si tú, lo, si tú lo sepas, y ahora en todas las comparaciones con, digamos, sobre todo con la pandemia anterior, con la de la influencia española, ¿y ¿cómo terminó? Es decir, ¿terminó por inmunidad de rebaño? Sí. ¿O terminó por...? Um, eh, exacto. ¿Cuál fue cuál fue la causa, digamos, de que se acabara la pandemia? ¿Y en cuánto sí, tiempo? Se infectaron ¿Se todos se, los que ¿no? se podían infectar y se murieron todos los que se podían morir. ¿Se murieron a morir? Eh, sí, eh, le dio tres vueltas al planeta. O, okay. o sea, hubo tres grandes olas y entiendo que la primera okay. no fue la más mortífera. sino sí, la segunda parece, ¿no? Ajá. Eh, y, y fue más lenta porque no había aviones, entonces, eh, digamos, la propagación fue por barco, eh, entonces eso pues como que dio olas distintivas, eh, y, y pues sí, duró más año y medio. Y, y, y sí, se, se acabó naturalmente porque de hecho eh, fue hasta los 30 que se supo que era influenza. Eh, que, digamos... No, no, no habían aislado al, al patógeno. Eh, se sabía que con cubrebocas, eh, bueno, también había gente, anticubre, movimiento anticubrebocas hace un siglo. <ríe> y, y de hecho, curiosamente en Estados Unidos también estaban peleando por sus libertades de no usar cubrebocas, pero pues fue muy claro en las ciudades que dijeron ya, a ver, ya vencimos a, a la epidemia, vamos a dejar de usar cubrebocas, vamos a organizar un desfile para celebrar. Y en dos semanas pico Sí. De sí. Eh, sí. Eh, y, y pues bueno, también con la influenza H1N1, pues así fue. Porque aunque se desarrolló una vacuna, ya cuando llegó, pues ya había inmunidad de rebaño. Y sí. la, la ventaja es que no fue tan mortífera. Exacto, era mucho aunque menos. Sí, era... que, creo que murieron no, como no. dos millones de personas. Uh -huh tampoco están tan bajo pero sí pero de hecho creo que esta es la primera pandemia que hemos pretendido detener porque todas las anteriores pues tendríamos solas Sí, no, no teníamos las herramientas, o sea, las que se pudieron prevenir no llegaron a pandemia, eh, digamos el primer SARS, eh, MERS, Ébola, eh, todas se han detenido, se han logrado contener eh, regionalmente, eh, pero una vez que ya son pandemia, eh, no, nunca se ha logrado contener, porque si un país logra contener el otro no y Digamos, se, se propaga de tarde o temprano. Sí. Entonces, pues no sé, tal vez también eso es esperanzador que, digamos, si hay países que lo han logrado, quiere decir que se puede hacer. Y, y espero que estemos mejor preparados para la que sigue, que pues va a seguir habiendo, espero que menos mortíferas, pero pues de todos modos va a haber eh, situaciones similares en el futuro. Y al estar mejor preparados, pues probablemente eh, pues tengan menor impacto en, en salud, en economía, y, y pues también si ya vamos a estar acostumbrados a, a vivir más de manera remota, eh, pues algo que está teniendo es que todas las enfermedades infecciosas se están reduciendo. Entonces, sí. en el hemisferio sur, que ahorita tendrían su pico de influenza, con muchas muertes que digamos como que ya se consideran normales, Claro. Pues no han tenido, porque todos están guardados, entonces <ríe> no, no ha habido... No, porque además, digo, las cuarentenas han sido muy drásticas, por ejemplo, en la Argentina o en uh -huh. Chile, ¿no? Entonces, pues claro, tampoco tienen influencia, porque tampoco han salido justo este este verano, que para ellos... Sí, ¿sí? sí o sea, pero no sé... Si, eh... Cambio acá, en el hemisferio norte, donde se está esperando que la que en muchos lugares empiezan clases de nuevo, ¿no? Sí. Y, en esta época y apenas va a empezar la temporada de influenza normal, ¿no? Sí, pero digo, espero que se logren hacer los cambios suficientes en nuestros hábitos pues para reducir la incidencia de muchas enfermedades infecciosas sí. simplemente por, por una higiene más estricta. O sea, sí. eh, pues no sé, con, con las epidemias de cólera, pues era porque había menos higiene de la que tenemos ahorita. Eh, pero también en China, por ejemplo, con, con el primer SARS, pues prohibieron que la gente escupiera en las calles. Exacto. Y, se, y se logró que la gente dejara de escupir en las calles. Entonces, digamos, si, si nos remontamos, no sé, un siglo a cómo eran las condiciones de salubridad en México, sí. eh, pues han ha mejorado bastante. Pero pues aún así tenemos un montón de, de contagios, de enfermedades que, que toleramos porque pues, ah, pues, los que se mueren es porque ya les tocaba, ¿no? Exacto. Eh, pero pues sí tiene un costo de que todos están enfermando cada año de distintos tipos de enfermedades. Y si esto ayuda a que pues la gente que se enferma use cubrebocas, que no vaya a la escuela, que nos lavemos mejor las manos. Eh, no sé si regresemos a, a abrazarnos y besarnos y, y ser tan cariñosos como antes o, o si eso cambie. <ríe> y también qué pactos tengan, ¿no? Porque, porque es cierto que, digamos, como el, el primer SARS, pues le tocó principalmente a Hong Kong, Taiwán, eh, China y, y, y Canadá. Eh, sí. y, y en Asia pues ya tenían tradición de cubrebocas y como se, se, se quedó esa tradición. Y, y pues en Japón es muy común ver gente con cubrebocas porque... Entonces, <ríe> pues los ves todo el tiempo, con, a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y ya, digo, uno no sabe si es simplemente porque les gusta o, o porque están enfermos y es así para, para no contagiar a otros. Pero, pues bueno, si, si se logra disminuir los contagios de todas las enfermedades, pues eso sería algo positivo. Pero, pues quién sabe, ¿no? En, en 2009, después de la h 1 n 1 pues regresamos a casi los mismos hábitos. Creo que ca cambiaron un poco los, los hábitos a largo plazo. Sí. Sí, sí, yo creo que esa es una de las ganancias que íbamos teniendo con cada una de estas epidemias, desde en realidad desde la antigüedad que se iban descubriendo, por lo menos maneras en donde el contagio era menos drástico. ¿no? Y eso sí, y, y, y no sé si también lleve a, a que haya menos juntas, porque nos damos cuenta de que no, muchas de esas juntas que, que teníamos no eran necesarias. Sí. Sí, exactamente. Si sí se podían resolver con un correo. De la misma manera que ahora también hay muchos Zooms que son absolutamente inútiles. Sí. se resolverían con una llamada telefónica o que se resolverían con un correo electrónico. Pero seguimos en esto. Sí. Eh, muy bien. Bueno, bueno Jorge, eh, es un placer Igualmente contigo. Igualmente, qué gusto verte, Carlos. ¿eh? Ha estado muy sí. bien ¿eh? bueno, conversar contigo. Sí, que estés muy bien. Un Igualmente. Sí, Cuídate mucho.